Este es nuestro campo de juego. Creen que pueden controlarlo. Pero cuando estamos al plante, no pueden mirar a otro lado. Tienen que vernos. Y yo les digo, mira, este... soy yo. <risa> Las calles no son lugar para carreras callejeras Si estás metido en eso y participas en este tipo de actividades Te encontraremos Porque no hay escapatoria Mira cuál tu alrededor Esta es nuestra escapatoria I love what's faith, I love what is fragile, it started to